y ahorita vamos a empezar con la ponencia de Hugo César Méndez Catalán que va a hablar, Karl Marx y quedó W. Adorno de la crítica de la economía política a la crítica de la ¿no? y esta mesa, que es la primera mesa de de crítica de las Américas esta mesa se llama Teoría Crítica y Karl Marx pues muchas gracias Hugo por venir a este evento y ver Bueno, pues, buenos días a todos, gracias por asistir, eh, gracias a Estefan también por la invitación a, a este evento. Y bueno, un poco la intención de esta, de esta ponencia para revelarla de una vez es eh, intentar eh, debatir, eh, incentivar un debate que, que recientemente ha habido en, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Yo no sé en realidad, bueno, ya, ya, lo, ya lo diré un poco más adelante, pero... La intención es confrontar algunos elementos de la interpretación que hace la escuela de Franco, en particular Adorno, y eh, con, eh, la interpretación que hace de Marx a la luz de algunas eh, producciones teóricas recientes, eh, sobre todo las de este filósofo japonés que se llama eh, Koji Karatani. Entonces bueno, este, voy a comenzar con una cita de, de Adorno, esto viene en terminología filosófica. Dice Adorno, la relación de la filosofía con los conceptos no consiste en primer término en que ella se dé estos conceptos y los fije, sino en que intenta siempre justificar lo que los conceptos dicen por sí mismos objetivamente. No quisiera ahora prejuzgar si es esto posible absolutamente, pues el intento de abandonarnos a tal concepto exige siempre nuestra propia actividad, nuestra propia espontaneidad y con ello se colorea el propio concepto y hasta aquí Adorno eh, bueno dice en ciertos contextos todavía resulta incómodo hablar de Marx se considera que su lenguaje es inservible en muchos sentidos y la noción que sigue propagada, eh, propagando el dogmatismo ha impedido hasta la fecha discutir con seriedad algunos de sus conceptos más importantes Adorno decía que era claro que el marxismo había generado una neurosis así que uno de los objetivos de esta exposición es mostrar el movimiento que todavía ha hecho andar la teoría de, de Marx a partir de un cruce con algunas ideas de Adorno y de la teoría en general. Al mismo tiempo, nos interesa mostrar que ambos, Marx y Adorno, tienen mucho que decir respecto a discusiones recientes, o como dice Adorno, la terminología que es inevitable debe perder su propia dureza por medio de contextos y constelaciones en los que sea capaz de ganar renovadamente su lugar y valor. Eh, bueno, ahora dos aspectos sobre cada tánico. La revaloración de algunos de los momentos fundamentales y de algunas interpretaciones no dogmáticas indican que el desarrollo del pensamiento que dejó latente Marx aún hace fricción con su objeto, con el capital, lo que desde luego enriquece la comprensión del fenómeno en estos días. ¿Realmente asistimos a la crisis del capital? Algunos piensan que es indudable, tan inundable, tan indudable como la ausencia de un momento utópico que se puede sostener racionalmente un contrapeso que permita depositar las esperanzas, los, los ejercicios teóricos y prácticos en un lugar más allá del que cada quien tiene asignado por la división del trabajo. Eh, hace poco tomé conocimiento de una serie de textos que replantean algunos aspectos en la interacción de Marx y que creo que vale la pena traer a discusión a propósito del tema de esta exposición. No conozco el impacto en realidad de, de, en términos académicos, políticos o mediáticos de lo que representan estos textos, pero sin duda el contenido es estimulante para el momento actual. Me refiero a la obra del marxista japonés Kojin Karatani. Son pocas las traducciones disponibles en español, pero se puede acceder a algunas vía internet. En lo que respecta al presente trabajo, los textos que se encuentran de fondo son el capital como espíritu eh, y la introducción a la teoría de los modos de intercambio. Intentaré problematizar algunos de los aspectos que señala Caratani con lo que dice Marx, vincular algunas sugerencias de Adorno. Debo decir que, hay, eh, que el hecho de que haya una confrontación entre estos autores no significa que la balanza se inclinará hacia alguno de ellos. Más bien se trata de, de colocar los planteamientos en una constelación, como diría Adorno, o intentar hacer una construcción más sistemática para contribuir al campo de fuerzas teórico que cada uno de ellos señala y ver qué se puede decir respecto de la sociedad actual. Una de las tesis de Caratani que genera más asombro, sobre todo por la forma en la que ha decidido plantearla, es que lo primordial para entender al capitalismo actual no está en los famosos modos de producción, como se ha sostenido desde diferentes tonos de la ortodoxia marxista, sino en los modos de intercambio. Dice Caratani, esto es una cita, los modos de producción consisten en la fuerza productiva que surge de las relaciones entre el hombre y la naturaleza y en las relaciones de producción que provienen de las relaciones entre los hombres. No me opongo a la idea de que la historia de las formaciones sociales esté condicionada por la base económica, pero en mi perspectiva, esta base no consiste en los modos de producción, sino en los modos de intercambio, y los modos de intercambio que propongo abarcan tanto las relaciones entre el hombre y la naturaleza, como las relaciones entre los hombres. Hasta ahí Caratán. Una de las razones por las que Caratani replantea la teoría a partir del intercambio se debe a las críticas al marxismo por la insuficiencia del concepto de base económica como fundamento de los medios de producción y que representa la prelación de la estructura económica y su acción determinante sobre la superestructura. Eh, esta idea también fue crit criticada, señala Caratani, por algunos marxistas, eh, unos más recientes que otros, está, bueno, menciona a Tusser, menciona a Max Weber también, y menciona a la escuela de Frankfurt, dice Caratani, otro de los ejemplos que podemos citar en los que se pone en duda la fórmula del materialismo histórico desde el marxismo, corresponde al caso de la escuela de Frankfurt en Alemania, cuyos miembros experimentaron una derrota ante el nazismo en la década de los 30. Esta derrota fue para ellos una experiencia que los puso a prueba, porque el nazismo era, a diferencia del mero movimiento antirrevolucionario, una contradicción que pretendía por sí misma llevar a cabo una revolución. La derrota significaba para ellos una derrota ante el poder que consistía en la superestructura política ideal. Los filósofos lo tomaron en serio y se dirigieron al reexamen del fundamento de la teoría marxista. En otras palabras, examinaron la naturaleza de la estructura política ideal reconociendo su autonomía relativa. Al hacerlo introdujeron al psicoanálisis freudiano que hasta entonces había rechazado por considerarlo una psicología burguesa. Otras hasta ahí Karatani. Eh, Caratani señala que esto no significa que no esté de acuerdo con el punto de vista de Marx y que lo del intercambio se encuentra latente en Marx mismo pero que las dificultades que encontró para desarrollar el pensamiento de su objeto se deben precisamente a que la consideración de peso está en el intercambio. Caratani se, se, siempre se muestra eh, cuidadoso con Marx es decir, que de alguna manera lo excusa porque, era muy, porque Marx precisamente es cauteloso también y dicha cautela se la debía a la dialéctica de Hegel, sin la cual no habría diferencia entre él y Engels. En este sentido, los modos de producción no son el principio del que se deducen importantes determinaciones de las distintas sociedades, aunque no se les quite importancia, pero la clave está en los modos de intercambio. Otra vez una cita de Karatani. Considerar el fetiche de la mercancía es, por supuesto, investigar fundamentalmente el intercambio de mercancías. Aunque Marx parece centrar su atención en la producción, su objetivo es, incluso en este caso, la producción mercantil, es decir, una producción que se lleva a cabo con el propósito de intercambiar las mercancías. Por lo tanto, la clave para resolver el enigma de la mercancía no debe ser buscada en la producción, sino exclusivamente en el intercambio. Las personas acostumbradas a la economía de mercado dan por sentado que el dinero se generó a partir del intercambio de mercancías. Sin embargo, necesitamos plantear la cuestión de cómo se estableció originalmente el intercambio de cosas. el En los esquemas que utiliza para fundamentar lo anterior, sostiene que la presencia de los diferentes tipos de intercambio, que son cuatro básicamente, el, la reciprocidad, la, una relación de poder, el intercambio de poder, y el intercambio de mercancías es el tercero. El cuarto es algo, digamos, como un momento utópico, hay un intercambio libre, le llaman. Eh, eh, otras en los esquemas que utiliza para fundamentar lo anterior sostiene que la presencia de los diferentes tipos de intercambio a lo largo de la historia de la civilización están aún en el capital actual, pero que sin duda lo que hoy se expresa como entidad dominante es el capital crediticio. Pero eso no es todo. Caratani plantea también que hay un incremento de plusvalor, por no decir producción del mismo, que resulta todavía más escandaloso esta, esta afirmación eh, de que el plusvalor se genera en la circulación del dinero, es decir... A raíz del capital crediticio, dice Caratani, por contraste al capital industrial, el capital comercial obtuvo el plusvalor en la época en el que hubo poco lugar para la innovación tecnológica, a partir de la diferencia espacial entre los sistemas de valor. Por esta razón, dependió del comercio a larga distancia. Está ahí otra vez Caratani. Para alguien más o menos, eh, que más o menos ha leído a Marx, desde luego que ese instinto ortodoxo desarrollado de inmediato reacciona y lanza varias preguntas, ¿eh? de las que quizá la más obvia sea y la producción, la explotación de, en, que se, que se desarrolla en la producción, es decir, la, lo que tradicionalmente se considera que es el, el punto en donde se extrae el plusvalor. Pero bueno, vamos a avanzar, dejemos por ahora a Caratán. El concepto de mercancía y de sustitución en Marx, fundamento de la producción capitalista. De los tópicos más importantes que ha sido durante mucho tiempo la reina en el ajedrez de la ortodoxia marxista, en el sentido amplio y no dogmático, es la prelación de la producción sobre los otros estadios de la composición, o mejor dicho, del funcionamiento del capital. Hay muchas, muchos aspectos que justifican racionalmente que esta prelación del proceso de producción, eh, aquí mencionaremos los que sirven a los fines que perseguimos. En la exposición de Marx, la producción a veces tiene el aspecto del principio unitario del que se deducen los demás aspectos que componen la sociedad capitalista. Es el enclave en el cual esta no sería lo que es, sobre todo porque es ahí donde se lleva a cabo el proceso de valorización, donde la mercancía fuerza de trabajo es explotada y donde ésta genera más valor del que recibe en forma de salario. Desde luego que una vez que la intensificación de la explotación se ha desarrollado de manera importante por la subsunción real del trabajo, el proceso productivo se convierte, por ejemplo, en una mercancía más, una mercancía muy especial porque contiene este elemento vivo que es el trabajador. De tal manera que el proceso de trabajo... Modificado técnicamente e intensificado al máximo, ya no considera la fuerza de trabajo como un concepto que hace referencia a su opuesto, sino que la ha, la ha incorporado a sus leyes de funcionamiento. Ha metamorfoseado semánticamente los elementos que la componen. La fuerza de trabajo aparece como medio de subsistencia de los, de, de los medios de producción, no más mercancía de fuerza de trabajo o trabajo vivo. Esto, esto viene en el en el capítulo sexto del Capital, en el inédito, famoso inédito. Aquí es necesaria una digresión hacia el término valor de uso. En un comentario de Adorno sobre la obra de Marx, menciona que los términos en él son un ejemplar de dialéctica que hacen de Marx uno de los autores más difíciles de leer. Esto es Adorno. Eh, pero hay en Marx un cierto embrujo. En cuanto alguien toma en, ma en mano estos textos, empieza a zigzaguear a derecha o a izquierda. Y una verdadera relación a estos textos según su propio contenido de verdad, es una planta extraordinariamente rara. En todo caso, este materialismo marxiano no es con seguridad una concepción total del mundo, sino que se limita de antemano a explicar las formas de convivencia humana. Marx ha interpretado esencialmente las manifestaciones de la llamada superestructura, ante todo y concretamente las teorías de la economía política de su tiempo encaminadas a la justificación de la sociedad vigente. También la, la filosofía es de la esfera del derecho y de la política ligadas a la economía, en tanto que su tratamiento de la esfera del arte y de la, filosofía queda, de la filosofía queda muy alejado de su concepción, de la infraestructura entendida como el ámbito en el que se dan de modo inmediato las relaciones del poder social y de las luchas de clases. Hasta ahí Adorno. Eh, como ejemplo de esto, en otro momento de la exposición, Adorno señala el concepto de trabajo productivo. ¿Qué es un trabajo productivo y qué no puede considerarse como tal?, Básicamente podría, decirte que, podría decirse que lo que no entra en la circulación mercantil no puede ser considerado trabajo productivo. Si de por medio no hay un salario que justifique el desgaste de un músculo o de neuronas, entonces puede ser trabajo, pero no productivo. Marx percibe muy bien esto, eh, percibe muy bien, y a esto regresaremos un poco más adelante, que las leyes que rigen la sociedad burguesa desde luego son parte de un sistema que aparentemente funciona muy bien que es armónico y que tiende a perfeccionarse, pero al mismo tiempo muestra las fracturas de este sistema para señalar de manera indirecta a lo que apuntan y que al mismo tiempo no se, encuentra dentro de, no se encuentra dentro de su dominio. En el concepto de valor de uso podemos observar claramente esto. Marx desarrolló el peso del valor de uso, pero en la medida en que este es importante para el cumplimiento de las leyes de la sociedad burguesa. En el primer capítulo del Capital, el valor de uso es la parte más abstracta de la exposición. Es, por así decir, el momento opuesto del concepto de Capital en su desarrollo progresivo, que dentro del contexto del primer capítulo se expresa en la dimensión del valor de las, merc de las mercancías. En otras palabras, el valor de uso en la exposición de Marx solo tiene sentido en la medida en que se encuentra mediado mercantilmente. Fuera de esa legislación no tiene sentido hablar de él. Marx dice de Marx eh, salta a la vista que es precisamente la abstracción de sus valores de uso de la mercancía lo que caracteriza la relación de intercambio entre ellas. Hasta ahí Marx. Y un poco más adelante, luego de la argumentación en torno a la exposición del valor, Mar Marx señala que, otra vez cito, un valor de uso o un bien, por ende, solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. Está la cita. Y la muestra de cómo el valor de uso puede quedar desplazado o completamente subordinado a la lógica de la valorización está precisamente en el cambio de, de la consideración en el proceso inmediato de producción, del trabajo como valor de uso al trabajo como medio de subsistencia del trabajo muerto. Se pierde la diferencia entre trabajo productivo e improductivo, o al menos se desdibuja lo que tradicionalmente se consideraba como tal. Bueno, hasta aquí la digresión sobre el valor de uso. El carácter del trabajo vivo en el proceso inmediato de producción es, en realidad, desde ese momento, el trabajo muerto. Esto precisamente por la repetición incesante, el paso del tiempo que ha consolidado al capital, el desarrollo técnico y la construcción de un universo cerrado que pretende suplantar la naturaleza. Y por otra parte, la nula respuesta organizada del trabajo vivo, lo que apenas sucedió de manera trágica hace unos 100 o 150 años. Que permitía a Marx y a Engels plantear la posibilidad de un movimiento obrero anticapitalista. Claramente, al ser la fuerza de trabajo considerada medio de subsistencia en un entorno subsumido real y totalmente por el capital, es también un elemento formal, un principio que, como la lógica formal moderna, es independiente de su contenido, porque éste, pese a estar constituido por seres humanos, no modifica en absoluto ese carácter formal de medio de subsistencia. Lo anterior ha hecho pensar que la extracción o la producción de plusvalor ya no recae en la producción ni en la ampliación de ésta, que conlleva o implica un crecimiento desmesurado del capital constante, sino en la circulación. Y además, que el capital que lleva la batuta, por hablar en términos prosaicos, es el capital crediticio. El valor se genera en el supuesto movimiento de la circulación, en el que aparentemente, perdón, en el que, en el aparente dinamismo de los flujos del capital crediticio. Lo dinámico tiene una intensidad menor, no es tan evidente, aunque si se mira con un microscopio veremos con certeza el nivel tan sofisticado de explotación a que se ha llegado y que en nuestra opinión sigue definiendo parte de la esencia del capital. <coughs> Ahora, este, vamos a especificar, especificar un poco la interpretación de Marx, frente a, de, de, de Marx que hace Adorno frente a Karatani. Una de las consideraciones más importantes de la dialéctica y que Adorno señala insistentemente es la relación de un concepto con su opuesto. Los opuestos se tocan, dice. Ahora bien, si el predominio del capital vigente se da mediante el crédito y las especulaciones financieras y no mediante la continuación de la subsunción total de la vida humana al capital, entonces los límites del capital son la frontera de lo que se puede conocer, la prohibición natural que no se puede rebasar la debilitación de la experiencia social como efecto de una causalidad pura. O en otras palabras, si el límite del capital no tiene que ver con su concepto opuesto, es decir, con el trabajo vivo, con el trabajador, sino que se debate exclusivamente en la lucha entre capacidades crediticias de los grandes capitales o las grandes potencias, estamos posiblemente, posiblemente hablando de la negación del dinamismo que aparentemente marca la vida de la circulación de las mercancías. Estaríamos ante el cadáver de la contradicción que antaño sirvió de órgano de la vida de la sociedad. La contradicción del capital no sería una esfera que contradiga su esencia, sino que confirmaría su predominio y las variantes se dirigirían sólo a establecer caminos distintos, pero con el mismo horizonte, con el mismo límite estático. El argumento del dominio del capital crediticio es la confirmación del fin de la historia. El capital, como decía Adorno del idealismo alemán, sería como Munchhausen, ese personaje que contaba haber salido del fango jalando su propio cabello. Sin embargo, el capital también ha logrado neutralizar tendencias difíciles, tendencias dirigidas a crisis antagónicas, no en la esfera de la producción, sino en el consumo, en, eh, en la exacerbación de los valores de uso capitalistas con sus códigos espaciales y temporales. Todo código, todo simbolismo puede ser captado, reclutado y delimitado con el, en el mismo horizonte del capital, que como se decía antes de la utopía, se aleja más cuanto más nos acercamos a él. Tampoco, tampoco importa que las identidades contradigan las diferentes formas históricas del capital o de la modernidad. Puede muy bien existir el capital al gusto de las diferencias. Pueden incluso empoderarse unas sobre otras sin modificar en nada el funcionamiento desenfrenado de éste. De Ciertos tipos de emancipación que desde luego no refieren al mundo de la extracción del plusvalor, no solo son bien vistas, sino que también celebradas por la forma de la organización social, siempre y cuando el flujo de la mercancía-dinero siga su dinamismo natural. Hasta aquí quisiera aclarar to que todo esto eh, se trata de una interpretación de Marx influida por la teoría crítica de Adorno, y quisiera, se y quisiera señalar eh, con más énfasis algunos momentos en los que esto es evidente. La referencia a la dialéctica de sistema y antisistema, es decir, la ley de la sociedad burguesa. Eh, y, la naturaleza, y su naturaleza inconmensural, o su relación con la naturaleza que no ha logrado subsumir por completo. Eh, la dialéctica entre superestructura y estructura, que no se trata de una esquematización en la que cada esfera es independiente y distinguible y de la otra. La noción de dinamismo y estatismo como trasfondo para penetrar en los conceptos de Marx y desde luego la referencia a relaciones sociales completamente fetichizadas estos aspectos a mi juicio hay que tenerlos en cuenta a la hora de hablar de la interpretación que hace de Marx la escuela de Frankfurt y en particular Adorno. Por otra parte intentamos expresar algunas dudas respecto a las teorías de Caratani, también empujados por esta interpretación de Marx y con el fin de to en todo caso de enriquecer la discusión. A partir de lo cual nos gustaría sugerir lo siguiente como invitación a seguir reflexionando al respecto y con la cautela de no emitir juicios apodípticos. Eh, uno, la lectura de las obras de Marx está por hacerse todavía. Si bien encontramos en ella elementos que ayudan a distinguir los contornos, las leyes del funcionamiento de la sociedad burguesa, también es cierto que, que nuevamente necesitamos que ese andamiaje conceptual choque con la objetividad vigente y que en ese movimiento logremos captar momentos actuales del funcionamiento del capital. Esto implica también rescatar las interpretaciones no dogmáticas del autor de, del capital, como las de Adorno. 2. Marx desarrolló la crítica de la economía política porque él captó que en la estructura económica de la sociedad, que desde luego incluye producción, circulación y consumo, se hallaba un momento de síntesis social. Cabe recordar que este momento es uno de corte fetichista en el que los rasgos, por así decir, humanos, quedan subordinados a otra dimensión que pese a ser construida también humanamente, se vuelve contra ella misma. Como consecuencia de esto, no se puede sostener que hay en él, como, señaló en la cita, como se señaló en la cita de Adorno, un esquematismo positivista que le demite el espectro de su teoría a la prelación del modo de producción, sino que lo que hay es la teorización de las relaciones fetichistas entre los seres humanos. Aquí cabría mencionar otro elemento de la teoría crítica que tiene que ver con el enriquecimiento del marxismo a partir de conceptos de la teoría crítica, como el de falsa proyección, importante porque nos deja, no deja ver que la sociedad capitalista construye su propia objetividad a partir de una conciencia mórbida que cree tener el dominio sobre su entorno. 3. El concepto de subsunción es clave en la obra de Marx. En él podemos encontrar cómo el desarrollo técnico y la intensificación de la explotación por diferentes mecanismos han metamorfoseado estructuralmente la sociedad, de tal manera que las mediaciones sociales, las expresiones culturales las formas de conciencia vigentes son resultado de un tipo de conciencia que tiene su origen en un entorno cristalizado y en esa medida fetichizado por el capital. 4. El dominio total del capital sobre la vida humana implica que no hay una distinción clara entre las famosas esferas que de tradicionalmente eran la palanca de Arturo desde el marxismo. La subsunción total del capital sobre la sociedad impide saber qué tipo de experiencia humana escapa a una objetividad espectral. Ni siquiera lo que tradicionalmente se entendía como valor de uso o la diferencia entre trabajo productivo y no productivo está clara. Por esta razón es decisivo que el paso de Adorno y de la escuela de Frankfurt en general, de la crítica de la economía política a la crítica de la ideología. 5. habría que plantear una pregunta muy específica. Eh, ¿Podría considerarse que la ampliación de la producción está llegando a un punto de fusión con la totalidad de la sociedad de tal manera que es difícil distinguir entre las esferas tradicionales de esta. Los modos de intercambio, y en particular el modo de intercambio vigente, descansa en el desgaste físico para la elaboración de los productos, lo que a fin de cuentas valoriza toda mercancía. Pone, me diría Marx, citando el Apocalipsis, la marca de la bestia en ellas. En el intercambio circulan objetos ya valorizados. Y dejemos esta, esta pregunta. El intercambio es también una mercancía que se valoriza en el desgaste social que implica. Y en esa medida es también el proceso de autogoleralización del capital. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por la exposición muy interesante. Pusimos esta mesa de inicio porque, claro, un poco pensando, empezando con algunos fundamentos de la de crítica y su relación, obviamente como expusiste en este caso con Adorno. Maxita japonés que mencionaste entonces eh, si no me equivoco no ha venido de, de David y entonces ya podemos ya entrar directamente al debate no sé tienen, ¿algu alguien tiene un comentario una pregunta sí. bueno, hablante para ustedes dos sí. Sí, claro. ¿quieres usan el, mic el micrófono? ¿por ah, lo ¿sí? grabamos así se escucha mejor ¿sí? sí. O hablo fuerte? Sí. mejor usar micrófono bueno, como quieras, pero así se escucha mejor sí. si no te vuelves. Bueno, no, no, no. Ah, bueno. desde aquí sí. este está muy provocador lo de Karatani ¿no? lo había escuchado una vez previamente no he leído los textos pero si sí me pone en la incómoda situación de estar del lado de la ortodoxia ¿no? porque uno que se siente crítico y heterodoxo bueno, leyendo al marxismo desde donde lo lee y ves a Karatani y Plantea este que a mí me parece una piedra de toque, ¿no? Que no está en la producción sino en el intercambio. A mí me parece, digamos, con ganas de permanecer abierto, ¿No? que habría que. que habría que. determinar muy específicamente a qué se refiere con el intercambio, ¿no? si simplemente se refiere a procesos eh, de circulación, o si en este proceso de circulación hay una serie de complejidades incluidas. Al principio leías una cita sobre de Karatani, que decías que incluye el intercambio con la naturaleza también, lo cual no es tan distante entonces del metabolismo productivo. ¿no? Habría que ver si intercambio en, el, en la tesis de Karatani no es una forma de concebir lo productivo más compleja ¿no? y si fuese así entonces no me sentiría tan sí. este, alterado y la otra cosa que quería comentarte es sobre el capital crediticio y esto es como una pregunta de si como tú lo consideras eh, a mí me parece que el capital crediticio no es una valorización en la circulación, o que, afirmarlo así, tiende a mutilar lo que está sucediendo ¿no? en, en, en, en el complejo de las relaciones que valorizan el valor crediticio y de deuda. ¿no? En todo caso, lo que se puede ver ahí, en el capital crediticio, es un desentendimiento del proceso de la valorización del valor. O sea el capital crediticio no se hace responsable del proceso productivo pero está implicado es decir, ¿de dónde va a venir el interés? el interés viene del valor que produce o sea, del salario que el trabajador está produciendo en su trabajo ¿no? Se es explotado dentro de su trabajo y luego es explotado otra vez en su salario por el capital crediticio ¿no? pues nada más mutilar, mutilar el capital crediticio del, del proceso productivo me parece que no, no es... este No estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? ¿Sería esos... ¿Cómo te refieres a La parece, la mía parece mucho a la de Tecna. Ah, sí, voy sí. contestar ah, no no sí, sí. sí. las dos no no no de no eh no Sí, más bien, casi casi iba a preguntar lo mismo que él, así que nada más voy a complementar. Eh, su pregunta eh, porque en esta en este entendimiento del intercambio con la naturaleza Marx entiende la producción como apropiación de la naturaleza si intercambio con la naturaleza y apropiación de la naturaleza son lo mismo entonces cómo diferenciaría Karatani intercambio y producción, ¿No? porque parecería que lo que Marx entiende por producción Karatani entiende por intercambio, entonces qué entiende Karatani por producción eh, y la segunda es que, si sí, también me parece que Karatani, o sea, voy a ser más explícito y más, eh, digamos, más ortodoxo que Sergio. Me parece que la postura de Karatani es fetichista en los dos sentidos, ¿no? En el sentido del fetichismo de la mercancía, donde en el parece que es en el intercambio donde tienen valor las mercancías, ¿no? Cuando no se ve que el valor se realiza en la producción, digo, sí. Se genera la producción y se realiza en el intercambio, ¿no? Y el fetichismo consiste en no ver el momento de la producción en el momento del intercambio. Y también en el hecho de decir que, el que en el campo financiero es donde hay más generación de plusvalor, que es lo que Marx llama el fetichismo dinerario, ¿no? El dinero que genera dinero, ¿no? Entonces mi pregunta diría, ¿Adorno utiliza estos conceptos de fetichismo para analizar a Karatani o está como de acuerdo con lo que está postulando Karatani? Pues bueno, voy a empezar por esta última. Como no, bien? Eh, bueno, Adorno y el Caratán y no han relación. Yo lo que intenté fue como, este, como, como... Contrastar la interpretación de Marx que hace Adorno con, con ese artículo ¿no? de Karatani. Eh, me parece en este sentido que la, la... los elementos conceptuales que maneja Adorno respecto a esa interpretación eh, sirven mucho para precisamente para confrontar este tipo de conclusiones yo estoy de acuerdo con ustedes no o sé sea, si el esquema de la, de la del intercambio en Caratani es, es, es desde luego más, más desarrollado ¿no? de hecho aquí puse una cita que ya no les leí porque, porque bueno, por tiempo y porque no estaba pensada para ello este pero hace una especie de esquema para explicar el intercambio ¿no? y él, les decía yo hace rato eh, relaciona cuatro aspectos en el, en, el, en el intercambio de tipo A hay una reciprocidad, dice eh, que es esto del don y del contrador que es eh, típico este de Marcel Mauss ¿no? ¿Sí? Bueno, no, no, no recuerdo ¿no? pero bueno, este es esto refiere a, una, a, una, a un intercambio todavía comunal, donde la comunidad está presente eh, hay un poder mágico, dice él y desde luego ya está presente el fetichismo y está también presente una idea de nación aunque digamos que muy incipiente el tipo de intercambio B es una relación de sumisión y protección, dice él este, un saqueo un, hay un saqueo y una redistribución de lo que se saquea y se empieza a generar la idea del Estado un, eh, y la idea de poder político el tipo de intercambio C es un, es el intercambio ya de mercancías que conocemos este, que maneja Marx ¿no? eh, dinero y mercancías la idea de ciudad pues empieza a generar la, esta, esta, pues, esta noción de ciudad y el, el, la, el desarrollo y la creación de mercados y el, el capital, desde luego, encuentra ya una flexibilidad mayor, una movilidad mayor. Y el tipo de intercambio de es una reciprocidad de la libertad, que en esta ya no se mete tanto. Probablemente en los demás textos que ya no ya no ha dicho tiempo de revisar, este, lo desarrollo más. Pero este es el esquema, digamos, más, más, más, más complejo. Y que si sí, esto apunta a una comprensión más, eh, puede, podría ser, ¿no? A la comprensión más de profunda de la producción y yo creo que lo hace a propósito de esta manera provocadora porque precisamente con, confrontar con inter, en la interpretación ortodoxa dogmática ¿sí? Sí. que pone esta este determinismo que combatió tanto la escuela de Franco como Caratani de decir todo está todo se puede deducir del comportamiento económico es decir de la producción entonces si sí habría que en mi opinión también habría que Caratani tendría que ser más específico respecto a a lo que, lo que está en movimiento en la circulación en el intercambio, ¿no? es, es como... porque en el intercambio ya, ya actúan, por así decirlo, este elementos valorizados. Entonces, ¿de dónde sale esa valorización? Si ya cuando llegan ahí ya la tienen, ¿no? Y claro que esto es una referencia a la, a la producción, pero no la menciono. Entonces sí habría que, que, que preguntarle a él también, ¿no? o, o tratar de extraer una conclusión más, más, más clara en sus textos, ¿no? Y bueno, respecto del capital crediticio, sí, sí amigo, bueno, a mí también yo estoy más del lado de la ortodoxia y este y también eso, ¿no? Porque, porque realmente cómo se puede plantear que se genera el, el valor a partir de la pura circulación y claro que esto sería efecto de una conciencia verificizada, ¿no? O sea, una, una conclusión lógica a partir de algo que, que, que no tiene fundamento material, ¿no? O eso, no tiene fundamento en lo opuesto. Entonces, este, así como yo entiendo el capital crediticio, dice... El libro de la estructura de, de lógica del capital, no recuerdo el, el autor, ¿se acuerdan? Que fue el de Henry Crossman, no me no, no, no acuerdo cómo se llama, no, pero bueno, este, en este contexto de discusiones, él dice que, la, que en realidad los créditos, que bueno, Caratani señala que el crédito, el capital crediticio sacó de la crisis del 29 al capital, ¿no? Porque ya era una crisis este, productiva y bueno, los créditos ayudaban a que se realizara el valor. Entonces, los créditos, así como yo los entiendo, no es los no es que genere valor, pero es como una. Una apuesta que hace el capital a la producción, ¿no? o sea, apuesto a que, a que dentro de cierto tiempo esto se va a poder realizar, mientras tanto, pues no sé, ¿no? en realidad tampoco es que, que, que yo tenga una definición muy clara sobre cómo funciona el capital crediticio, finalmente habría que tenerla, ¿no? habría que, que, que intentar profundizar en cómo está funcionando, porque en la noción básica que tengo es como una, como una apuesta. ¿no? Una, en los carreros yo apuesto a que esto va a generar más valor dentro de cierto tiempo y entonces. Digamos, es un ahorro para el capital, diría, ¿no? En realidad no es no es una ventaja para el consumidor, sino al revés. ¿no? O sea, está, está ayudando a que la anticipación temporal del capital en su realización del valor garantice su continuidad también. ¿no? Entonces, es más o menos así. ¿Tiene otra pregunta o comentario? Ah, sí, adelante. Sí, sí. buenos días bueno eh, no, <risa> <esta. risa> eh, eh, ante la realidad concreta no que es el triunfo de obrador hay mucha gente que dice que sobre todo en los medios ¿no? que que no saben todavía que no entienden qué es lo que va a pasar yo creo que los marxistas sí sabemos qué es lo que va a pasar pero si sí yo quisiera dar otra experiencia alguna vez en cuanto a, esta, a este marxismo del siglo XXI, del, del presente este momento histórico, ¿qué sí y qué no de, lo, de la ortodoxia marxista? ¿no? Eh, un poco eso es lo que, digo, tiene mucho que termine la carrera de sociología y pues la verdad me he dedicado ahora más a la cuestión filosófica, entonces no tengo mucha información, pero sí, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, un pronóstico, ¿no? de un mar, neomarxismo en, en México, en este momento histórico, que ya pues es una realidad? ¿no? Sí, sí, realmente, eh, bueno, respecto de la teoría, yo creo que, que los elementos que presenté eh, eh, son al mismo tiempo como que la, el, el parámetro más o menos que yo creo que puede servir para para confrontar o para intentar un entendimiento más o menos este, específico o verdadero de, de lo que está pasando. ¿no? Y yo creo que sí va del lado de esta lectura que hace de Marx la teoría crítica. Oh, no, la, esto que se llama es como la primera escuela de Frankfurt y nada más. ¿no? De, y hay un texto de, de, de Lukács que de donde de defiende el, el, la ortodoxia marxista, ¿no? y precisamente se refiere a esta profundización de, de algunos elementos que no son no son consideraciones apodípticas, ¿no? que finalmente fue lo que hizo más daño al, al marxismo, o sea, las, la, la, la, el listado de, de leyes de funcionamiento de la dialéctica, este, la, el adoctrinamiento, así como forzoso, ¿no? de, la, de, de, de la interpretación de Marx. Entonces yo creo que para empezar habría que dejar de lado ese tipo de, de, de formación, por así decirlo, de acercamiento a la teoría y de búsqueda de soluciones mágicas porque no las hay, ¿no? En realidad, como dice como dice Adorno, Marx no es un autor fácil, ¿no? A pesar de que de que de que sus textos están dirigidos a la clase obrera, no es un texto, no es un autor fácil. No no se puede para empezar este definir eh, en ningún sentido así, de qué se trata, ¿no? o sea, es, es, yo creo que, que la invitación es más bien eso, a profundizar en los textos y de esa manera, pues sí, es ortodoxo, ¿no? profundizando en el sentido en un sentido no apolítico ni doctrinario. Pues. ¿Sí? Bueno, eh, a lo mejor un poco continuando con todos estos eh, comentarios, eh, primero yo creo que definitivamente comparto, digamos, esta como llamada o... Oh, ah, pues, como llamada a recuperar cierta eh, ortodoxia, de alguna manera en la lectura de Marx y considerar que, bueno, o sea, como se tematiza en eh, el capital, eh, el modo de producción capitalista, pues hay una buena clave para entender sus problemas clave. O sea, sobre todo pensando, o sea, que en estas discusiones actuales, cuando se dice, bueno, el capitalismo actual ya no es el capitalismo de Marx, ni siquiera el capitalismo que conoció la escuela de Frankfurt, sino que es otro capitalismo, ¿no? Un capitalismo eh, financiero, un capitalismo que ya se da en una esfera virtual y no material, y que no solo eso, sino que también marcaría como que otro tipo de subjetividad, del lado del trabajador que no sería la que trabajaría Marx, y de nuevo ni siquiera la escuela de Frankfurt, sino que sería u otra subjetividad o incluso una dispersión de las subjetividades mismas que ya implicaría como que una imposibilidad incluso no de hablar sobre el sujeto. O sea, son tradiciones como que postestructuralistas. Entonces, bueno, como que siento que esta, pues, llamada a una cierta recuperación de la ortodoxia de Marx sería valiosa de cara a estas discusiones. O sea, como que si nos vamos por este lado, ¿no? Es un nuevo capitalismo, las categorías de Marx ya no funcionan, desde el lado de la producción y la distribución y la circulación, ¿no? O también desde el lado de la subjetividad. O sea, siempre que, siento que si nos vamos por ese lado se pierde todo potencial, digamos, práctico del discurso o toda, eh, si se quiere, digamos, vigencia real de una eh, perspectiva marxista que implicaría desmontar ciertas ideas e instituciones y no solamente hacer como que análisis de la dispersión. O sea, entonces, bueno, eh, yo eh, pensé que sí sería importante tal vez como que esta recuperación del propio Marx o de autores de la tradición marxista que no le huyen a hablar de este tipo, digamos, de categorías fuertes, ¿no?, producción, circulación, cosificación de la conciencia. O sea, las propuestas actuales, ¿no? Que implican como que abandonar estas categorías, creo que pierden toda eh, posible vigencia eh, práctica. Entonces, no es nada más como que una observación, pero creo que hay una coincidencia aquí, ¿no? Eh, de alguna manera. La pregunta, eh, esta sí sería pregunta directa. O sea, ¿cuál sería, digamos, como la innovación eh, o el valor en la lectura marxista de Caratán? Que parece así como que compartirnos, ¿no? Eh, a, acabo de estar en un examen de... De, de doctorado, y se hablaba muy interesantemente de marxismo abierto como lo que encuentra uno en Holloway y nueva lectura de Marx eh, frankfurtiano, como lo que uno encuentra en Backhaus eh, y Reichel ¿no? y ahí se decía, de, bueno el eh, marxismo abierto de Holloway es valioso porque recupera figuras, digamos de la escuela de Frankfurt como Marcuse en términos de análisis crítico de la sociedad capitalista, pero también de detección de procesos sociales concretos y contestatarios que estarían marcando rupturas concretas digamos, en el continuum de la reproducción del capital y de la reproducción de la subjetividad eh, cosificada. Y que Marcuse cuando habla de movimiento hippie, movimiento negro, revolución cubana, está detectando procesos concretos que están impugnando este tipo de hegemonía, o sea, como para no olvidar el paso necesario de la teoría a la práctica, ¿no?, si nos ponemos eh, marxistas. Y que Holloway estudiando el movimiento zapatista, pues lo cumple, o sea, la invitación es... Ahí hay movimiento, es una ruptura con la continuación del circuito del capital y de la subjetividad posificada. Ahí hay una vía que explorar, desde una eh, teoría crítica y también, por supuesto, no dejando fuera la posible ampliación táctica o colaboración táctica con estos grupos, ¿no? Eh, que la parte de Bajos y Rágel como por otro lado más adorniano. Eh, a lo mejor eso eh, entra en concordancia, ¿no?, con lo que planteabas. Como que deseticizar ciertas categorías actuales, incluso pasadas, esa es como que la propuesta que ponen, ¿no? A lo mejor Marx pensó en un sentido incluso algo cerrado, el trabajo abstracto, y que uno puede ser todavía más crítico que Marx. Por ahí va como que esta otra línea. Pero me preguntas, como que ahí no uno, eh, en términos de marxismos actuales, ¿qué puede ver de nuevo y de valioso? ¿no? Eh, estudio de movimientos contestatarios actuales, o eh, estudio bien intensivo para fetichizar categorías, ¿no? incluso aplicando esto eh, sobre Marx. O sea, me preguntas, eh, más o menos, ¿qué puede ver uno de nuevo en... Caratán, ¿Cómo para pensar qué se está escribiendo en términos de teoría marxista actual y por dónde hay algo valioso que, que recuperar? Bueno, eh, pues. Una de las cosas que me, me, me, me atrajo a mí de la lectura de Karatani fue el conocimiento profundo de que es ortodoxo, ¿no? O sea, que en la lectura que hace, por el manejo de citas que tiene y todo eso, es, es, una, es, es, es muy profundo, por así decirlo. ¿no? Eh, un conocimiento vasto de la obra de Marx, digamos que recupera todos estos conceptos eh, que, que, que se han manejado a partir de la ortodoxia durante mucho tiempo y que además este es, es este carataña contemporáneo de Bolívar Echeverría, ¿no? Y curiosamente en la bibliografía que manejan es muy parecida, por ejemplo, Fernán Braudel está presente y algunos antropólogos también, Marcel Mauss, por ejemplo, entonces. La, lo, que me pare, lo que me parece a mí que es innovador respecto a la discusión marxista es que manejando más o menos una, una constelación de referencias similares este, está planteando algo diferente, ¿no? está planteando que es el modo de intercambio, lo que la manera en que se tiene que leer ahora la obra de Marx ¿no? y lo hace eh, digamos que con un rigor que sí merecería eh, de nuestra parte pues discutir en el caso de que no estemos de acuerdo, como es mi caso, o sea, yo no, no creo que vaya por ahí pero creo que sí es estimulante que esté presentando ese tipo de aspectos. ¿no? Y que vaya muy de la mano, por ejemplo, también con otra discusión que intenté mencionar, así como de, de ladito, que es, el, el, es una discusión sobre el valor de uso, ¿no? que también se está, que está en circulación hoy en día, por así decirlo, a raíz de la obra de Bolívar Echeverría. ¿no? Entonces, eh, la pertinencia o no de plantear que todavía es posible hacer una referencia al valor de uso, qué implicaciones tiene es igual una lectura ortodoxa ¿no? o a partir de, de la profundización en la, en, la, en, la, en la teoría de Marx y que al mismo tiempo surgieren algo diferente ¿no? entonces yo creo que Caratani también participa de este impulso que podemos ver en la obra de Bolívar y que merece la pena este, discutir. No sé si no otro comentario o pregunta la victoria Sí, eh, es en torno a este, este del sonado tema de la financiarización del capital, eh, porque a la hora en la que definías crédito, yo pensaba más bien en la especulación, ¿no? Como esta, esta, esta cosa que se trabaja mucho ahora de decir que el proceso de financiarización del capital es ahora crédito y especulación, ¿no? crédito-deuda, como esta pareja, y especulación. Eh, y que sí es un dato, vamos a decir, uh -huh. si los datos, es un dato fuerte mm -hmm. el hecho de que. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos ahora es solo 20% capital productivo y 80% capital financiarizado, ¿no? Crito deuda y especulación. Eh, y me preguntaba si Caratani trabaja el problema de la especulación. O sea, como si se mete en estos temas ¿no? y en establecer la distinción que hay en ambos, entre ambos. O si están relacionados con el intercambio. Pues mira, así específicamente, al menos en, en, en las lecturas es que yo hice, no hablan de, del asunto, ¿no? lo que es, yo creo que él es un poco más eh, como que abstrae este asunto que si, si presenta la formulación respecto al intercambio es la, la, lo que tradicionalmente se conocía era que la forma simple de, de, del mercado, de la mercantilización, ¿no? es este, mercancía, dinero, mercancía, ¿no? Luego vino la famosa fórmula mercantil capitalista, dinero, mercancía, dinero incrementado, Dice, lo que está funcionando ahora es, ni siquiera hay una mediación concreta de la mercancía, es una fórmula dinero-dinero. Entonces él lo interpreta de esta manera, por eso digo un corte más abstracto, no, no habla específicamente del asunto, pero digamos su teoría refiere a eso, que solo es, probablemente jugando en una dialéctica de conciencia fetichizada, de que realmente está haciendo referencia a algo real, que la definición del destino, por así decirlo, de la humanidad, está en función de esa fórmula, dinero generando más dinero porque okay. eh, esa, esa fórmula dinero, más dinero es directamente del de tercer tomo del capital cuando Marx habla del fetichismo dinerario, o sea, pero entonces Caratáñez lo entiende como no lo entiende como fetichismo, sino como verdadera circulación ah, o sea, sí está totalmente fetichizado sí. <risa> bueno, a mí me gustaría un poco con dos cosas. El Bueno, hablo más fuerte. Me gustaría regresar eh, a dos cosas que mencionaste al final de, de tu presentación. La primera sería esa pues, pregunta tan buena que encontraste al final sobre si el cambio podría ser lo que como mercancía. Y ver si puedes hablar un poco con respecto a los elementos que recuperaban del de aporte de la teoría crítica o los la de Franco respecto a la lectura de Marcos con el teoría del paso de la crítica a la economía política respecto a la crítica a la ideología. Y más porque, eh, cuando al escucharte, a mí se me vino a la cabeza, sobre algunas líneas de la última sección de la ética de la legislación, en donde, eh, puedo entender que el que Estado que es, que es, que es, que es, no, plantea que en un automóvil ya está determinado por la forma en la que nos acercamos al mercado y consumimos las mercancías, de qué vamos a hablar, si se va a hablar eh, de ciertos refrescos, de ciertos dulces, de qué comimos, qué cigarros si no se comparten, todas estas pláticas que hayan, um, ¿cómo decirlo de forma clara? Valorizando las relaciones entre las personas y entre los objetos que se consumen a partir de esa idea de que ya está determinada. ¿no? Obviamente, hablando un poco de lo que habían trabajado en el... Bueno, la, la pregunta final, finalmente, pues, es algo que espontáneamente me surgió, por así decirlo, pero claro que tiene un fundamento, ¿no? O sea, me preguntaban esta intención de, de no ser tan este, tan duros con Karatani, si, si no se podría comprender precisamente más la circulación como una como una entidad que esté también arraigada a un proceso de, de, de producción, ampliado, no, por así decirlo. Es decir, que, que si se podría extraer de esto, bueno, es una duda que les compro, pues igual si, si, si, si les resulta estimulante, pues adelante también. Porque también hay un desgaste en la circulación, no, y hay seres humanos que están interviniendo en él. Entonces, ¿qué papel tiene eso? ¿no? ¿Cómo se puede entender en un entorno de, de producción ampliada? Y ahí es donde, donde creo que hace referencia eh, y que extrae en la teoría crítica una conclusión a mí, que a mí me parece muy interesante, a partir del concepto de subsunción en Marx, ¿no? porque lo que plantea esto es la intensificación de la jornada laboral, pero también este paso que intenté este, más o menos es clarificar de, de, de la fuerza de trabajo dentro del proceso de producción no entendida como tal, como valor de uso en el proceso productivo, digamos, sino como medio de subsistencia, en términos muy clásicos de las maquinarias. ¿no? O sea, los seres humanos no están haciendo funcionar a las máquinas, sino al revés, no. Pues las máquinas lo que está haciendo funcionar a los seres humanos. Entonces, eh, obviamente, en esta ampliación, eh, digamos que ya pasado el tiempo, se considera que este mecanismo de capital constante se ha ampliado hasta probablemente esa, en desconocer las dimensiones que tiene, porque esta, esto que era tan claro antes, pues ahora como que se desdibuja, ¿no? Entonces qué corresponde, por ejemplo, a, la, a una capacidad productiva del ser humano o dónde está la referencia al, al trabajo vivo, ¿no? Digamos, un poco también jugando con esta dialéctica entre la conciencia vesiquizada y la que intenta esclarecer o poner de nuevo los límites o, o marcar una cierta diferencia para, para empezar a distinguir esto, ¿no? Y es clave aquí creo esto, este concepto de la teoría crítica. un bueno, Adorno también lo maneja desde la tradición filosófica, ¿no? O sea, esta famosa distinción entre, entre objeto y sujeto, y como por ejemplo una tendencia de la modernidad o de algunos ilustrados era pasar a la acción. O sea, ya, ya no es hora de preguntarse cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento, como hizo Kant, ¿no? establecer los límites de lo que puede contar, ni de plantear, como decía Hegel, que, que esta paradoja de que la conciencia se sigue haciendo preguntas sea el órgano de la, del pensamiento, es decir, la contradicción, de a pesar de no saber responder nada, este, seguir preguntando. ¿no? Entonces, ya no es momento de eso, es momento de pasar a la acción. Y ahí es donde yo creo que, el, que justo la teoría crítica tiene mucho que decir y es el, es el momento en el que se pasa la crítica de la ideología, porque la acción implica una construcción, por así decir, de una objetividad. ¿no? Entonces, ahí es clave el concepto también que viene en dialéctica de ilustración de falsa proyección, de eh, falsa proyección, ayudados del psicoanálisis no, o sea, no es no es, no es es que se actúe con relación a una acción efectiva de la conciencia por así decirlo sino que sin tenerlo esclarecido se construye una objetividad que finalmente termina manipulándonos, ¿no? manipulándonos. entonces se genera dice Marx una espectra, una objetividad espectral y, y no sé yo creo que, que distinguir este, qué escapa de esa espectralidad es así como donde, donde se tendría que hacer un esfuerzo un poco este, bueno, continuado con, con la con ayuda de los textos de la teoría crítica no, no, no sé si es, ¿no? ¿Tiene otro comentario? ¿O pregunta? ¿O tal vez hago yo un, una no sé si es pregunta o comentario no me queda totalmente claro ahorita finalmente ese triángulo digamos que está desesado no? de si no existe este japonés, y Max. Bueno, también incluso pues, metiste un poco porque yo chofería. No, no entiendo muy bien la relación. ¿Cuál es, digamos, cómo, cómo logras conectar a Donald con el debate este japonés? No entiendo bien este paso, es ¿verdad? No sé si fue muy cansado, pero no lo entendí. Sí, sí. Este, bueno, más Bueno, lo que intenté fue, este, bueno, este, como confrontar la lectura que hace Karatani, incluso también la de Bolívar, así de manera muy pasito de paso de lado este, con, con la interpretación que hace Adorno de Marx ¿no? a partir de unos conceptos específicos como es el de este concepto de, de, de dinamismo y utopismo que él recoge del, de Hegel también y del, del, de, bueno, lo discute también en relación al positivismo este, la dialéctica entre estru, estructura y superestructura el, eh, y su exposición de la conciencia Entonces pues a partir de esa interpretación o tomando en consideración sobre todos esos aspectos de la interpretación de Adorno sobre Marx este, eh, criticar, intentar este, evidenciar algunos momentos en mi opinión, y para también hace falta, hace falta este, como, no sé, ser más específico porque, igual a la ¿no? tratando del valor de uso y todo pues, tratar de criticar, ayudando de los elementos de adorno sobre su interpretación pues, pues pero cuál sería la crítica de Bolívar basado en Adorno no entonces, pues que no hay una eh, bueno respecto al valor de uso por ejemplo que no hay en Marx no hay una bueno sí hay un tratamiento pero solo en la medida en que ayuda a explicar el capital no, no es como un, un tratamiento especial del que se puedan derivar otras teorizaciones pues, entonces dices que el, el, el que salga el materialismo es Adorno en pocas palabras sí sí, sí Sí es sí, interesante porque normalmente muchas veces se piensa que la teoría crítica tiene como tiende a subrayar los elementos ideológicos, etcétera, eh, ¿no? Y no deja de lado que digamos, digamos no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero muchas veces esta interpretación como si fuera una teoría que no se fija tanto en el aspecto material, digamos, no lo niega, pero da una gran importancia al aspecto la superestructura de tú no la tienes, tienes lo contrario, ¿no? Dices que desde adónde se puede defender a esta parte materialista que está aceptando el Marx. Esto tiene un fundamento en el desarrollo de la, de, del materialismo, por así decirlo. O sea, no es una crítica exclusivamente ideológica, sino que tiene su fundamento en la crítica de la economía política. política. Sí, sí. sí, no, estoy de no, acuerdo, entonces pues ya, ya me quedo claro. Pero entonces, eh, nada más en ese sentido, quería hacer un comentario en general, más que sobre lo que tú dijiste o algunos, algunos eh, comentarios de la discusión eh, no sé, en el sentido que hay una tendencia que, que lo material es cada vez menos importante, ¿no? por ejemplo, lo que dice usted, que la producción material solo es el 20% en Estados Unidos, etc. Eh, no estoy muy, digamos, no conozco los datos, ¿verdad? <ríe> Pero creo que sí hay un peligro, eh, yo creo que un peligro que se repita un viejo debate. ¿No? porque ya ese debate existe en la época de Marx, ¿no? Digamos, no, no sé si realmente tenga que ver con la nueva situación histórica o económica, sino creo que es como retomar el mismo debate, ya en la época de Marx había la tesis, y se escucha la socialdemocracia, eh, que la, el problema es un problema de distribución, ¿no? y el problema de, de la externa de circulación, un poco es el planteamiento también del nuevo gobierno, ¿no? Eh, y digamos que todos los gobiernos que de, de se autodeclaran de, de socialistas, de, bueno, no sé, Bolivia no lo tengo muy claro, pero por lo menos los otros que se autodeclaran socialistas en América Latina, me refiero a los de, de los últimos años, pero casi siempre a esta perspectiva, digamos, típicamente social, sexual y demócrata, que de alguna manera incluye también a Lenin, ¿no? que en es como no tan diferente, y aunque es un poco más radical, obviamente, digamos, pero digamos, tampoco es tan radicalmente opuesto. Eh, pero digamos, más claramente es visible la socialdemocracia, mejor haber dejado de una fuera digamos, pero hay que de repente hacer las paralelas en la Soviética, sobre todo en la fase ya de pleno en el estalinismo, digamos, pero no hay esta fijación en la distribución, en la esfera de la circulación, y es justo a lo cual se pone Marx, digamos, y creo que es la tesis principal de Marx, ¿no? en el capital por lo menos, y en ese sentido creo que todo de acuerdo hay con, con los lo, lo ¿no? que decía que eh, que pff, cuando, si uno es un filósofo materialista, pero no nos queda de otra. Y, y no es por una cuestión de, de convicción, sino simplemente observando el mundo, nos damos cuenta que las cuestiones materiales son las que se imponen. ¿no? Y que por supuesto hay un sistema de movimientos derivados complica, complicadísimo, que a lo mejor esto sí, a lo mejor se vuelve cada vez más complicado, eso sí. ¿no? y cada vez más en realidad más difícil entender, esto podría ser pero, eh, porque claro, también es esto con internacionales que dicen, etc. entonces cada vez un análisis ya concreto es más difícil, eso es, ok, en este punto te recuerdo, pero ya filosóficamente diciendo que lo, digamos, lo material tiene poca importancia, se impone lo otro insisto oh, es, es, yo creo que es más un debate filosófico que el debate de, de, de los datos, como dices, ¿no? y si queremos tomar una postura para decirlo muy simple filialista o no no una que parte de la construcción ideal y etc., ¿no? entonces etc. Este, ¿no? en ese sentido como estoy también muy del lado de Adorno ¿no? que eh, a veces parece eh, digamos que estuviera más del lado de los ideólogos porque tiene estas frases muy radicales de que son profundamente materialistas, ¿no? como decía, la misma materialidad y hace ideología, podría interpretarse como una frase casi idealista, pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? es como la radicalización o un, un intento de radicalizar el materialismo de Marx, como diciendo hasta la ideología misma en el fondo es materialidad, entonces Albert dice eso. <risa> ¿no? Entonces, nada más quería decir esto, yo creo que. Ah, ¿No? Hay que, este debate es importantísimo, insisto, justo porque la izquierda actual, también en Europa, mencioné a América la Latina porque no estamos es aquí sentados, pero hay como esta idea ¿no? que puede haber un capitalismo eh, controlado, ¿No? puede haber un capitalismo donde la distribución de los, de los bienes se hace de manera más justa, más incluyente, menos eh, mafiosa o algo así y con esto se puede mejorar la sociedad, ¿no? este es, ya, es, es igual de actual que la época de Marx y Kant, igual de falsa, ¿no? igual de absurda y, y se ve en los constantes de fracasos, Pablo ¿no? el Brasil sería un muy buen ejemplo, ¿no? intentaron de cambiar el país desde Lula, etc., únicamente con una política de destrucción diferente, ¿no? que funcionó un rato mientras el petróleo y otros bienes en Brasil explotan, estaban muy caros y dijo, entonces para algún extra lo pudieron financiar y nunca tocaban verdad las estructuras económicas en serio y claro cuando termina esta época de bonanza, con cierta lógica que la gente se va a la extrema derecha, ¿no? porque claro, se dan cuenta que la propuesta izquierdista de muchas comillas no funcionó, piensan que eso es la izquierda, que esa es la política crítica, ese capitalismo, entonces como no funciona, mejor algo con otro extremo. Obviamente es más complicado, no sea, hay muchos más factores, pero ese factor sí si se va, en ese tiempo que ese debate es importantísimo. ¿no? Incluso dicho de, de paso, eh, a ver cómo decirlo para que no suene demasiado burdo pero si ustedes analizan a qué autores critica Marx en la teoría de la seculación de, de poner la seculación en el centro eh, Marx nunca lo menciona pero casi todos son más ¿no? y yo no estoy seguro si eso es coincidencia o no o Marx a propósito los descubre Conozco el autor que dice los a propósito, incluso pues, como la crítica muy sofisticada e indirecta del antisemitismo. Bueno, no, no, no sé si esto es cierto, pero lo que sí es cierto, digamos, la teoría de fijaros las fieras y cuáles son, es perigosísima también.